Hola chicos, eh, perdón por no haber subido video uh, en la semana, pero no había tenido tiempo eh, Bueno, el día de hoy acabo de entrar al juego y me acabo de dar cuenta de que ya está este maravilloso evento que se llama Más que gemas Ahora, esto es algo muy importante porque si ustedes tienen gemas ahorradas, este es el momento de gastarlo uh, ¿En qué consiste el evento? Pues bueno el evento dura dos días En los que eh, tanto el primer día como el segundo ustedes van a tener la oportunidad de gastar gemas Y obtener recompensas Que vaya de verdad son bastante bastante valiosas Entonces bueno miren El primer día eh, Vamos a tener que gastar un total de 25 mil gemas y el segundo igual Entonces para este evento tienen que tener ahorradas 50.000 gemas para pasarlo así tranquilamente es muy importante que constantemente estén ahorrando gemas y que estén, bueno, recolectándolas eh, para este evento porque, pues como les digo, o sea, esas van a obtener recompensas y pues vaya, son bastante buenas. Entonces, ¿en qué recomendaría gastar las gemas? Creo que una de las mejores ideas es primero que nada invertir en subir tu nivel VIP hasta el nivel 10. ¿Por qué? Bueno, uh, vamos a reclamar aquí esto. Les digo, acabo de entrar al juego, entonces no he reclamado nada desde el reset del de día de hoy. Y bueno, ay, perdón, aquí ya lo quité, pero um, ahí se alcanzaron a ver algunas de las recompensas que te dan por el VIP 9. Que bueno, igual creo que aquí se pueden observar. Uh, como pueden ver, nos dan... Ítems uh, de madera, piedra y oro Una llave de plata Tres tomos de conocimiento uh, Perdón, nueve tomos de conocimiento nivel 3 Y dos esculturas de comandante épico Esto está bien Pero de verdad, o sea La mejor inversión que pueden hacer ustedes en gemas Ya sea que paguen por ellas O que las obtengan gratis como yo um, Es que las inviertan en este evento Hasta llegar al VIP nivel 10 Porque... Porque en el VIP nivel 10, además de todas las bonificaciones exclusivas que nos va a traer um, Eso es lo que nos interesa Que nos va a estar dando una escultura uh, de comandante legendario al día Entonces esto es muy importante ya que como free to play Nosotros, bueno, es más complicado conseguir estas esculturas Y poder maxear a los comandantes legendarios Entonces esto es bastante bastante importante, es indispensable que lleguen cuanto antes al nivel VIP 10 entonces por favor tienen que estar ahorrando gemas y cuando llegue este evento tienen que vaya, vaya casi que tirar la casa por la ventana para llegar al nivel 10 um, entonces bueno ahorita mismo voy a gastar las primeras 25.000 gemas de este día uh, bueno primero tenemos que revisar que tengamos las 50.000 gemas para los dos días Entonces yo aquí tengo varias varios ítems de gemas guardados Que pues vamos a usar para ver cuántos son los que necesito mm -hmm. Necesito ver si si alcanzo a llegar para las 50.000 gemas Entonces está perfecto, podemos utilizar las, las 25.000 diarias en caso contrario, en este caso, bueno, si sí llego. Vamos a utilizar aquí solamente 10. Si sí, llego, la paso tranquilamente. Entonces puedo gastarme esas, esas 50.000 gemas. En caso de que no las consigan, lo más recomendable es que mínimo, mínimo tengan 14.000 gemas ahorradas. Ya que eso es lo que nos va a estar interesando a partir de estos dos paquetes. Bueno, no paquetes, sino estas dos filas de recompensas, ya que en las siete gemas ya nos vamos a estar llevando cinco esculturas legendarias, lo cual es maravilloso, además de dos uh, llaves doradas. Y bueno, ya como les digo, si no, tenen, si no tienen más, de verdad creo que lo que más les recomiendo es que gasten 7000 un día y siete eh, mil gemas el segundo día, pero créanme, no es nada imposible. Uh, se puede lograr perfectamente haciendo eventos, matando bárbaros, haciendo fuertes Recolectando en el mapa incluso, aunque eso pues no da mucho, pero ayuda eh, sí se pueden ahorrar las 50.000 gemas, además el evento no tengo bien en claro cada cuánto sale Pero creo que es alrededor de cada mes y medio eh, Entonces creo que sí es tiempo suficiente como para que alcancen a ahorrar las gemas necesarias Y bueno bueno, ahorita voy a gastar las primeras 25.000 gemas en puntos VIP. Aquí vamos con 5.000, 10.000, 15.000. Ok. Bueno, vamos a ver cuántas llevamos. Llevamos... Aún oh, nos faltan, nos faltan 5.000, ¿cierto? Sí. Una más. Y bueno, esto sería por el día de hoy ya ahorita tengo aquí todas las recompensas La primera recompensa de 300 gemas No es lo mejor, no me impresiona la verdad O sea, 300 gemas por un par de aceleradores Y una de um, bonificación de recolección Además de una, un cofre de recursos nivel 2 Que no es mucho, pues bueno, está regular Al menos dan recompensa, vaya La segunda está bien Creo yo sobre todo por la llave dorada y las... Um, pues creo que los tres aceleradores nos ayudan. Además de las estrellas. Y a partir de este, bueno, ya tenemos cinco estrellas doradas. Que puede que no sean muchas, pero... Uh, en mi experiencia como free to play, la verdad es que son bastante buenas. Ayudan demasiado. Y las 15 esculturas uh, de Comandante Épico, pues... No viene nada mal, a partir de aquí vienen recompensas ya importantes, las cinco esculturas legendarias Aquí tenemos 8 estrellas, que también es bastante bueno y finalmente Las otras ocho esculturas legendarias y otras tres llaves de oro Que creo que es lo más importante de esto um, Además que bueno, también me gusta mucho que ya tomos de conocimiento Y bueno, con esto tenemos completada esta primera parte entonces, nada más sería cuestión de esperar a mañana, a después de la hora del reset. Que, como pueden ver aquí en la parte superior derecha, es a las, evidentemente, a la medianoche, del horario UTC. Y pues bien, una vez que terminen ustedes de subir al nivel VIP 10, algo en lo que es bastante rentable invertir sus gemas durante este evento es en comprar a. Um, como, no recuerdo cómo se llaman, vamos a ver, los libros de convenio Para que puedan subir ustedes su nivel de castillo ¿Por qué es importante? A un nivel de castillo más alto van a tener ustedes una mayor capacidad de tropas para los rallies Y bueno, además les va a estar dado poder evidentemente Aunque no es mucho, lo más importante es la capacidad de tropas congregadas de la alianza Cuando ustedes van a hacer algún rally o van a atacar a alguna ciudad incluso A... Uh, o que hacen fuertes, o que sobre todo es muy necesario para el evento del KvK, Reino versus Reino um, Es muy importante que tengan un nivel avanzado del castillo, ya que esto va a definir si ustedes van a poder participar haciendo rallies o si solamente van a servir de soporte para los rallies que sus demás compañeros hagan Es muy importante subir cuanto antes su nivel de castillo, que bueno yo en este caso lo tengo algo bajo porque me había estado concentrado en el nivel PIP y bueno, una vez que lo termine hasta el nivel 10. Voy a comenzar de definitivamente con mi castillo. Porque. Pues la otra manera de conseguirlo. Uh, es con los regalos de la alianza. Pero la verdad es que en, eh, la cantidad, digamos, de probabilidades. De que ustedes tienen de obtenerlo. Pues en realidad no es muy buena. Como pueden ver, aquí yo estoy abriendo varios. Eh, perdón, tengo algo de lag. Aquí ya me salió por. Después de todos estos. Me salió un libro de convenio. Sigue, seguimos abriendo. Nada, nada, nada. Hay gemas. Otro libro de convenio. Nada. Mm. Oh, se ha trabado. Ya. Nada y. nada. En todos estos, solamente dos libros de convenio. Para subirlo del nivel 13 al nivel 14 nos están pidiendo 150. O sea, teníamos 52, pasamos a 54. La verdad es que la cantidad que puedes obtener en eventos no es muy grande. Entonces, tarde o temprano, sí o sí, vas a tener que invertir gemas en comprar libros de convenio para poder seguir avanzando y subir tu castillo de nivel. En otro caso, que es si tú te encuentras ya más avanzado en el juego. Ah, en este momento no recuerdo dónde es, pero hay una sección que en la que tú puedes entrar y tienes que comprar unos pergaminos que son necesarios para subir a... Bueno, son como una clase de pergaminos que, que son para, para subir de nivel tu academia. Si tú ya tienes tu ayuntamiento en el nivel 25 y estás trabajando en mejorar todos tus edificios al 25, es necesario que compres esos pergaminos y esa es una buena inversión durante este evento. Realmente no recuerdo cuánto cuestan, pero es alrededor de 3.000 a 5.000 gemas, algo por el estilo. Y vas a tener que comprar varios para poder subir tu academia al nivel 25. Esto es totalmente necesario porque eso es lo que te va a permitir desbloquear las tropas nivel 5. Pues bueno, esas serían mis recomendaciones para gastar gemas durante este evento que se llama Más que Gemas. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video.